Lo tenía puesto aquí abajo, o sea, aquí abajo, pero pero no me gustaba como quedaba. Lo que no me gusta es que ahora mismo no tengo luz natural. ¡Hostia! Somos los dos solos, Juan Carlos. ¿Cómo? Sí, somos los dos solos. ¿Y eso por qué? Yo qué sé, o se le habrán caído la conexión a los otros. Espérate, espérate, verá, como le han puesto los cuatro contra los dos, la tu mujer lista. ¡Hostia! <risa> <coughs> ¡Me me ahogo! Oh, hostia Vale Vale, somos dos contra cuatro A ah, ver, esto está ganado Sí, vamos, nos van a meter una puyada en el culo que vamos a flipar <ríe> Yo estoy bien, gracias por preguntar Somos dos y nos separamos Somos dos y nos separamos Qué buen equipo aquí, aquí. ¡Hostia! ¿Cuántos tengo? Ahora mismo ni uno, yo creo. Oye, me carga uno. Me carga uno. Ahora mismo creo que no hay nadie suscrito. ¿Pero ¿por qué? ¿Quieres saberlo? ¡Hostia! ¡Oh, Me ganamos, ¿Quién guantame? queda? ¿Quién queda? El Anvil. El ambi queda. Está por aquí. Ah, no, que esto. ¿Y yo? ¿Tú qué? Vamos ah, a la, la Vamos, Vamos allá. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Pasar por la ventana. Hijo de puta. Ha colocado la bomba detrás del escudo del maricón. ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí! está aquí ¿Tú tienes! ¡Toma! ¡Toma! es que porque estaba hablando. Ah, vale. Porque. ¡Ostia, te... colocar la bomba, el malicón <risa> <Mira. risa> ¡Qué cabrón! ¡Hostia, <risa> ¡Oh, <tía>, qué bueno! ¡Hostia, <risa> qué bueno! ¡No te baila, baila! Ahí, ahí, ahí. Vale, vámonos. Y ¡Yo, qué vergüenza! Me tendría que darse, se matan a mi lobby. No, oíste, no, Ya, ya. Y encima el equipo entero, team, eh. Si vez. fuera a ti, porque bueno, por probabilidad, a uno mata. Pero el equipo entero. Vale, van ahí a B. Y la B. Y la B por ahí. Sí, sí. Ah, están por aquí, están por aquí, ve, están por aquí. Lethal sí, out. Están en B. Voy por detrás. ha hecho lo mismo ha hecho lo mismo ha muerto espérate son malísimos eh ¡Ah! Ah, sí, me han matado ah me han matado es que son, son malísimos en verdad ellos eh. no sé cómo no sé cómo están jugando porque es que es que he tenido la oportunidad de matarlo pero es que hostia oh, 22 que no he comprado nada antes Ah! Vete, vete, ahí, vete, ahí, vete, vete, vete. Ahí. Eh, no vetele puedo. Ahí, no puedo, no podía, no podía. Me estaban vigilando. Si me movía me mataban. Ah, la que me ha dado con las arcas. ¡Ah! Por detrás, por detrás, por detrás. Dos contra cuatro, eso es legal. Aquí hay uno Ahí, ahí, ahí, ahí. uno viene, viene! ¡No, mierda! cura, recuro, recuro, recuro Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, eh vale, Está reviviendo aquí, eh Sí ¡Otro! ¡Buena! Vale, vale, vale Vale, vale, la bomba Queda, queda Lambin. El, el Dima. Coño, nada. De hecho, que sea, yo, El que sea. Está aquí, está aquí, está aquí, es demasiado. Está por aquí. No, cabrón. No, no, no, la lío, la lío. Está ahí, está ahí al fondo, la activa tú. Corre, corre, corre, sí, sí, corre. Estoy desactivando, estoy desactivando. Vale, vale. Buena. Qué buena, qué buena. No me he enterado de en nada, no me he enterado de en nada, pero... ¿Qué pasa? ¿Tú lo has matado? Ahora me entero de XD. ¡Oh, qué buena, tío! Y yo, 2 do, contra 4, y vamos empate, tío. O sea, esto tiene que ser una humillación, eh. Vaya, otakus estáis hechos. No, otaku, no, sino fuerte, yo creo, porque vamos, yo tampoco crecí aquí... Es que está miren las estadísticas. ¿Dónde te has ido, José? Hostia, se han ha caído. ¡José! ¡No! ¡José! ¡Que sito! Vaya. ¡Hostia, me he matado! ¡Hostia, que me he matado! ¡Hostia, que ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡¿Qué es esto?! O sea, ya... Uno contra cuatro... Uno contra cuatro... No... <ríe> espérate, espérate... Espérate, es que yo como voy a jugar... Cómo... Cómo voy a jugar yo... Cómo... <ríe> pues nada... A jugar... Uno contra cuatro... <ríe> nada... A ver, ¿qué hago? Demuestra lo que vales Juanito. Donde planta la bomba. Estarás atento. Oh. Acá Carlos! ¡José! ¡Y sí, yo les había ido al huillo, Juanito! ¡Ah! Esto es increíble, uno contra cuatro. Me he puesto a campear, pero me han pillado. Venga, no estoy entrando. Sí, pero no creo. No creo, no creo que te.. No creo. Si me deja, me deja entrar si estoy en deja? partida, me mete en la misma partida. Ah, pues pues, pues vale, vale, dale. ¡Métete, coño! <risa> a ver, a ver, a ver. ¿Te añade, te añade o no? A ver, que no de ahorita Eh, cargando datos de a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora me mejor te metes en la siguiente ronda. Esta ronda no creo. Tío, sí que nos han ganado rondas. ¡La no, Sí, sí, estoy entrando, estoy entrando. ¡Dios ¡Estoy entrando! Revelado, como gané, revelado, como gané, revelado. Tiempo, encima no, revelado. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no. Te que han pillado! ¡Me he cargado uno! ¡Fue! Escóndete. Han colocado bombas. ¿Qué va? Vale, que estoy viendo, que estoy viendo. tranquilo. Ah, vale, te toca a ti colocar. Vale. Vete para atrás, vete para atrás, recarga tranquilo. ¿A la suya? No, que no, que viene, que viene. Ah. Que venía venía batazo, venía batazo. ¡Ahora está aquí! ¿Cómo piensas que hay médico ahora? <risa> ¿No? ¿Y para qué más que eres un médico? Mira mierda! ¿te ¡El ¿Qué médico! ¡Ah, pues! ¡Qué mierda! ¡El médico! ¡El a lima, médico! ¡El médico! un médico! ¡El médico! médico! ¡El médico! ¡El abajo. Dos ¿No? abajo. falta Ronnie. Falta Ronnie. Falta médico! no, no, no, me va Espérate, espérate, te está aquí, está ¿sí? aquí, está aquí ¡Lo estoy cagando! ¡No, no, me pate un no, nervioso! No. Falta uno, falta uno, detrás, ahí, ahí, ahí ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Toma! ¡Oh! ¡Cómo me ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Ah, ¡Oh, ¡Oh, tío! Matado. De vehículo, ah, un, batazo. Me un batazo y yo me ha pegado un batazo y me ha matado. Me he cargado uno. ¿Te ha cargado uno? ¡Corre, corre, corre! ¡Me he cargado otro. a otro! ¡A otro! ¡Granada! ¡Me he cargado uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, man! Con caldo, me han reventado. No, oh, tío. Se ha quedado de puta con el puto bate, me veí con el puto guardo de mierda. A ver, va.